¿Qué tal mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Iniciemos nuestro día en oración, dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, por todas las bendiciones espirituales y materiales. Concluyendo ya este tiempo de la Navidad, ha sido todo un tiempo bonito que hemos vivido en familia, un tiempo que hemos vivido compartiendo, en fraternidad, tal vez de pronto algunos también con el descanso. Agradecemos a Dios por todo eso. El amor de Dios que se desborda en cada uno de nosotros. No merecemos tanto amor de Dios, pero Él nos sabe dar poquito, nos da harto Señor, gracias, gracias por todo. Amén. Hoy celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, que es un hecho en la vida adulta ya de nuestro Señor, iniciando su ministerio público. Todavía tenemos nuestro pesebre, hoy en nuestra parroquia tendremos el acto de besar la imagen para cerrar este ciclo y ya guardar nuestro pesebre. Los invito para que en casa también tengamos ese gesto de, de reverencia, de amor al, a Dios que se hace hombre y que al guardar nuestra imagen lo hagamos con cariño, no olvidándonos, sino por el contrario, volviendo a ese tiempo ordinario, a ese tiempo de volver a escuchar la enseñanza de nuestro Señor, volver a escuchar al Maestro. Con el bautismo de Jesús por Juan Bautista se inicia la vida pública, el ministerio público de nuestro Señor, la predicación y la preparación para la pasión, la muerte y la resurrección. Señor Dios, en tus manos ponemos nuestra vida. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciendo soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descenderse como una paloma y dirigirse hacia él. Y se llevó una voz del cielo que decía, Este es mi hijo muy querido, en quien tengo mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer domingo celebramos la epifanía, que la, es la manifestación del niño como Dios. Hoy también tenemos una manifestación de Dios, Padre en la voz, el Espíritu en la paloma y el Hijo que está ahí en las aguas. Esta manifestación de Dios, de la Trinidad, expresa que el ministerio que se va a empezar, que Jesús va a iniciar, es una obra de todo Dios. Es el bautismo de Jesús, Jesús refleja lo que va a ser su ministerio. Él asume sobre sus hombros nuestros pecados. Se hace un pecado. No es que haya cometido un pecado. Asumen su pecado para darnos la salvación. Es Esa expresión también de la obra de Dios. Que el Dios que nace en el portal de Belén y que hoy es bautizado por Juan, bendiga nuestra vida, nuestro día, nuestra jornada y el inicio de este tiempo ordinario que ahora empezamos. El Señor bendiga a todos los amigos que están viajando, que emprenden viaje y regreso a sus casas. El Señor bendiga nuestro inicio de volver a nuestras actividades cotidianas. Dios los guarde, los protege y los bendiga. Un abrazo para todos.